Tengo en la cabeza algo de párrafos absurdos Soy como el rey y sus sueños de vagabundo Es un día confuso en tu cabeza Sí, oye brother ya no sé qué es lo que piensas Estoy perdido entre algunas piernas Y estoy como un náufrago en las avenidas Perdidas, confundidas Viajando en aves espaciales Y fluyendo en buenos instrumentales Viajando a diferentes lados en un segundo Soy como el rey pasando días de vagabundo Siempre prestar atención a los problemas y viendo como el mundo por mi cabeza pasa Amo a escribir y lo voy a narrar Y hagan lo que hagan, no me van a callar Estamos buscando peleas en donde hay paz Perdóname si es que ya no sigo el compás Más días perdidos en el recuerdo Y en esta vida ya me siento cuerdo Tratar de realizar todo lo que parece en mi mente Con melodías buenas y más días Odiados por mi subconsciente Días con problemas y mal visto por la gente consumo de buenas drops Ya estoy agotado, ya no sé qué es lo que pasa Mientras que la vida otra vez me arrastra Mis días ya son otra vez oscuros Pero ando tranquilo como siempre todos lados Quiero escribir más temas y ya no tengo más ideas Estoy solo como siempre Caminando en las tinieblas con un nuevo amanecer Y cada día con más problemas Ya no sé qué realizar Sí, es otro mes y mi corazón se va destruyendo más y más. más y más, se va más. destruyendo más y más. Tu olor me fascina, tu olor me fascina. Cuando queman sativa, yeah. tu olor me fascina cuando queman sativa. Pues sí, hoy tengo la mente bien activa. En una mañana seduciéndome. Seduciendo. Pones humo denso y ese color verde Me encanta tenerte entre sábanas Y esa chispa sabanas. que nos hará escapar de la realidad Microphone check, micro microphone check, check Todas las check. mañanas con los ojos achinados <tose> en todos lados pasamos volando huh. Pasamos volando Y teniendo más alternativas de lo bueno y malo De lo bueno y malo De lo bueno y malo el CRS es en el mais, en el mais, en el mais, en el mais, en en el mais, en el mais, en Check it out